hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien después de muchísimo tiempo después de muchísimos muchísimos años hay un fenómeno que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y creo que eh, no está teniendo una trascendencia real en nuestra sociedad es decir que es un fenómeno que se está dando pues prácticamente a diario, de hecho hay estadísticas que indican que esto ocurre una o dos veces cada día. Y sobre todo en los últimos años esto se ha ido acelerando. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los abducidos, de las abducciones. Ya sabéis que existen diferentes teorías que indican pues que puede ser una abducción, un secuestro por parte de alguna raza exterior, alguna raza alienígena, extraterrestre en este caso. Otras líneas de investigación indican que pueden ser pues miembros de algún gobierno que lo que hacen pues es secuestrarte, abducirte para alguna finalidad bueno extraña, ¿no? Los mk Ultra, eh, bueno. Ya sabéis de lo que estoy hablando, sobre todo los que seguís este tipo de fenómenos. Pero me llama mucho la atención porque eh, hay una serie de estadísticas donde habla de más, cuidado con esto, ¿eh? más de 7 millones de abducidos. Sí, desde los años 40. Es decir desde que aparece el fenómeno roswell se hace un estudio de personas que han dicho que han sido abducidas cuando digo 7 millones de personas hasta el año 2000 2010 aproximadamente habían unos 4 millones de personas que habían sido abducidas o que ellas afirman haber sido abducidas de hecho este informe que ha salido recientemente <coughs> perdón hablaba de que eran más de 25 millones los que aseguraban que eran abducidos y de los cuales se han ido descartando algunos por problemas psicológicos, otros por necesidades económicas otros por diferentes causas y se han ido descartando y a partir del año 2010 2011 se tiene constancia de que hay más de 7 millones son 7 millones personas abducidas y aquí hay las dos vertientes los que han sido abducidos por razas extraterrestres y los que han sido abducidos por algún tipo de gobierno extranjero pues que es más este informe nos dice que de esos 7 millones ...pueden haber más de un millón y medio que realmente han sido secuestrados por alguna potencia extranjera. O no tan extranjera. Es decir, por algún tipo de gobierno. Pero si nos vamos al dato real, esto es alarmante. Y os lo digo de verdad. Es algo realmente alarmante. Pues estamos hablando de 5 millones y medio aproximadamente o cinco o seis entre cinco o seis da igual aunque sea un millón yo creo que ya es alarmante que personas hayan sido abducidas y dentro de este informe hay diferentes eh, modalidades de abducción abducciones de unas horas abducciones donde hacen pruebas médicas unas horas abducciones donde han habido desaparecidos durante uno o dos días abducidos que han contraído pues una serie de dolencias y que son de origen desconocido cuando antes no las tenían hay realmente una barbaridad de abducidos tengo por aquí una mosca que me está dando vueltas una barbaridad de abducidos qué quiere decir con esto podemos llenar una ciudad como barcelona o madrid de personas que hayan sido abducidas si en un campo de fútbol en un estadio en una cancha de fútbol caben 100.000 personas por ejemplo cuántos campos de fútbol podemos llenar de personas abducidas por seres extraterrestres de los cuales se descarta pues una enfermedad psicológica una necesidad económica gente que va por dinero es decir ¿qué está ocurriendo y esto no trasciende si veis en los medios de comunicación sobre todo ahora nos tienen muy encrispados perdón aquí en españa sobre todo y en países de latinoamérica y en otros lugares también con el tema de la política nos están entreteniendo con cosas que son súper importantes pero hay cosas que pasan desapercibidas fijaos en un en una cuestión en algunas televisiones públicas en muy pocas televisiones públicas en españa y esto lo podemos extrapolar a otros países del mundo las noticias de ovnis pasan muy desapercibidas y luego en realidad no ocurre nada es decir no trasciende pero no es que no trascienda sino que no se sigue la noticia no se persigue esa noticia y ahí muere una noticia que no tiene más investigación acaba muriendo esto es un caso verdaderamente de estudio. Pero no de estudio por parte de un investigador o de una persona de la calle, no, sino por parte de los gobiernos. Y sí se está estudiando por parte de diferentes gobiernos el tema de las abducciones. En España también. Muy curioso, ¿verdad? Pues os dejo este pequeño vídeo y estos datos que dan mucha reflexión, dan mucho que pensar y este tipo de historias y este tipo de noticias sí son importantes así que me gustaría que difundieras este vídeo que lo publicaras por ahí, que lo compartieses y que esto trascienda, existen todos estos datos no hay que ser Einstein para encontrar estas publicaciones que acaban de salir recientemente a internet y no son fake news no son fake news, porque ya sabéis que el fenómeno ovni se lleva dando desde hace muchísimo tiempo, incluso antes del caso Roswell, mucho antes. Y si no, ya lo veréis en el tema de las mitologías y en el tema de esas religiones ancestrales del mundo antiguo que, pues bueno, se han extinguido, pero que han llegado hasta nuestros días. Así que yo creo que esto es un objeto de estudio muy importante. Así que nada más amigos, simplemente quería dejaros estos datos aquí y sobre todo que pensemos, que dedicamos muy poquito tiempo a meditar y reflexionar y yo creo que esto es muy importante. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.